A la fecha, eh, hay 114.000 empresas proveedoras del Estado. Las nuevas bases de licitación que el gobierno está fijando para hacer licitaciones en los artículos de aseo e higiene en el Estado exigen que estas empresas tienen que cumplir con ciertos parámetros. De esas 114.000 empresas, hoy día el 56% son pequeñas y medianas. Con los nuevos parámetros, las dejan fuera de competencia. 20 años de antigüedad, presencia nacional, eh, certificaciones extranjeras. Además, se elimina el factor mujer en la puntuación. La verdad es que los tiempos mejores parece que son tiempos mejores solo para los grandes. La pregunta es, presidente, ¿usted sabe que esto están haciendo sus funcionarios? ¿Que esto es lo que está ocurriendo hoy día en el gobierno? ¿Qué le dice usted a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que necesitan solo oportunidades para competir? Con estas nuevas reglas, con esta nueva licitación en materia de aseo y artículos de higiene, la verdad es que parece que estamos mirando solo las grandes. Presidente Sebastián Piñera, actúe. Actúe por esos tiempos mejores que les prometió a tantas y a tantos a los que no les está llegando y se les están cerrando las puertas.